Que sea con tu brocheta, que sea con sabor, que sea con Lala. Sigue con Rampage, Devastación y el lunes 5 sigue de cerca el estreno de Se Rentan Cuartos por Zona 5. ¿Dónde estás, Teresita Mendoza? ¿Dónde estás? ¿Te dirás, crees que te voy a responder algo así? Tú me vas a ayudar a encontrarla y por eso te invito al inicio de la reina del sur. En eso estoy de acuerdo. Temporada lunes 12 de abril y próximamente el estreno de la segunda temporada en zona 5. ¿De verdad crees que se quedan en casa? Averigua qué hacen en. La vida secreta de tus mascotas. Estreno próximamente por Megacine 5. El nuevo Blue Telecom Cell es para ti. Trabajo para mantener a mis hijos. Por eso necesito datos que nunca se acaben sin pagar un dinero. Porque te da el precio de datos más bajo del mercado móvil en México. Solo cuesta 200 pesos al mes con SMS, llamadas y datos ilimitados. No hay comparación. El costo por gigabyte de Blue Telecom Cell es más barato que el de cualquier empresa móvil. A las jefas de familia que cuidan su dinero. Y a todos los que quieren ahorrar en datos, les conviene. Tú también la la mera mera de tu familia. Con el nuevo Blue Telecomcel, que tiene otros datos.